Hola soy Arme y bienvenidos a mi canal Esta vez os traigo algo muy sencillito Una decoración de un velón de tres mechas Simplemente contamos con una vela que ya tengamos por casa Y le vamos a añadir pan de oro Aquí tenemos el velón ya un poquito ajado, un poquito viejo Vamos a aprovechar aquí para hacerle, para quitar esta, esta marcas Vamos a hacer unas marcas más profundas pues ya veis con un cuchillo simplemente, o tengo aquí al lado unas herramientas de, de escultor que también valen son vaciadores básicamente ya vamos a coger uno y vamos a hacer un dibujo un dibujo abstracto eh, nada de una cosa así que salga ahí vamos a quitar, devastar un poquito esta esta cera Puedes hacerlo con no tiene por qué ser un velón, puede ser una vela, a mí nos valdría, habéis le hago así una... una, como si fuera una grieta y el color, pues bueno, yo recomiendo que sea queda más bonito una vela blanca o una vela negra porque destaca mucho más el pan de oro. Ya sabéis el pan de oro, pues lo compráis en tiendas de manualidades fácilmente. Así, quitamos un poco más de cera Una cosa un poco irregular Seguimos profundizando Con otro devastador Así, más o menos, y quitamos un poquito más por aquí Hacemos otra grieta y hacia el otro lado como si la, la vela estuviera rota más o menos vamos a intentar simular la vela rota cuanto más profunda sea la grieta, mejor ya veréis por qué en cuanto ponga el pan de oro trae más o menos y ahora cogemos un trocito de pan de oro vamos a ver eh, tengo aquí al lado igual me he pasado es un trozo bastante grande pero bueno y muy fácil para, para unir el pan de oro a la cera pistola de calor por encima del pan de oro al caltarse la cera ya queda sujeto el pan de oro Ya ves, no necesita nada. Si no tenéis pistola de calor, un secador para el pelo. Os vale perfectamente. Ahí intentamos marcar dónde está la, la hendidura. Con mucho cuidadito porque ya sabéis que es muy delicado el pan de oro. Así. Y vamos a utilizar otro trocito para, el, para, aquí a, para al lado que me queda otro un trocito de, de hendidura. Aquí. Y ya os digo, pistola de calor. Voy con cuidadito. Así que no se nos escape el pan de oro. Y le aplicamos un poquito de calor. Eh, bueno, estáis viendo... Este vídeo no es muy largo, es... Bastante corto Así que os animo que lleguéis hasta el final Ahora Retiramos trocitos de este pan de oro Todo lo que podamos Así Lo que podamos con las manos Y si no eh, nos ayudamos De alguna herramienta Voy a utilizar esto Para rascar un poquito para que quede un poquito más natural Y ya veis Esta vez, esta vez os he quitado de, de poner el hornillo De calentar cera Simplemente reutilizando Una vieja vela que tengáis por casa Es ponerle Como lavarle la cara Digamos Ahí retiramos Más pan de oro Así Así bueno, y ya sabéis, si os gustan mis tutoriales eh, Pulgar para arriba, suscribiros si no lo habéis hecho aún Espero dentro de poco poner más novedades en la comunidad Y ahí vamos rascando un poco más del pan de oro Que nos quede lo más natural posible También lo podríamos hacer solo en la grieta que, que hemos hecho pero creo que queda más, más bonito así Ampliando un poco más Se va a marcar la grieta, eso sí Pero más abierto el pan de oro Y ahora un poquito por aquí A ver, mirad, mirad que la grieta se nota ¿Veis? Y ahora vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Mira, aquí Ahí se ve bien Vamos a ponerle también un poquito por encima Nada, dos detallitos, simplemente para que veáis que en cualquier parte de la superficie de la vela podéis eh, ponerle el pan de oro Este pequeñito, aquí Ahí, calor Y ya quedaría adherido a la vela y el otro trocito a ver si lo cojo por aquí aquí mismo ahí y así ya queda y aquí tenéis el resultado final como si le hubiéramos dado un brochazo de, de oro a nuestra vela espero que, haya, que os haya gustado gracias por llegar hasta el final y chao.